Eh, Daniela, ¿por qué Daniela ah, sí, Coche, eh, Pachón? ¿Por qué esa gente que está en esos albergues improvisados no se va a los albergues del gobierno? <ríe> Vanessa, quiero contarle que estoy en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que desde hace tres días se convirtió en el albergue El Buen Samaritano. Aquí se atienden 175 personas que lo bien, bien, han perdido todo. El este se convirtió en el albergue del buen samaritano. Estas instalaciones se convirtieron en eso, en el refugio, para más de 100 personas que lo perdieron todo. Ellos han dicho que prefieren estar en esos lugares porque se sienten más seguros. Ellos reciben eh, recursos a través de sus gestiones propias, porque no lo hacen a través del gobierno, sino por su propia gestión. De esta tragedia. Y lo hacemos con mucho cariño, eh, las personas en todo el país, los que son parte de la comunidad cristiana, se han movilizado, nos han enviado ayudas, comida, de todo han sido muy lindos, muy generosos. Cada iglesia gestiona ayudas para cerca de mil damnificados a través de sus congregaciones. Este lugar atiende 175 personas que lo perdieron todo, entre ellos 30 niños. Y básicamente lo que nos han dicho tanto en esta iglesia pentecostal unida de Colombia como en la iglesia católica es porque tanto las instalaciones como la alimentación consideran que es mejor. Vanessa. Gracias a Daniela Pachón desde otro sitio. Estamos en cubrimiento especial.